Hola, mi nombre es Gina Alejandra Jiménez y soy la cofundadora de Comproagro.com El emprendimiento no solo se quedó como en temas eh, locales sino pues que eh, ya hace parte de una comunidad pues nacional también que está impactando a muchas familias eh, que está generando empleo a mujeres rurales entonces precisamente nuestro emprendimiento Comproagro eh, va enfocado hacia el desarrollo financiero personal de las mujeres entonces un sueño que nació de mi y de mi hermano y mío. Pues principalmente yo le quiero dar como un mensaje a las niñas, jóvenes y mujeres rurales a que nosotros podamos ser como nuestro propio punto también de inspiración y de trabajar por nuestros sueños. En mi caso, mi principal eh, como punto de referencia y a la persona que más admiro que siempre lo digo es mi mamá porque ella ha sido el punto de cambio totalmente de esa mentalidad. Eh, el punto de inspiración y gracias a ella surgió comprobar gracias a pensar en cómo podía mejorar la calidad de vida de ella, de mi abuelita y de mi familia fue pues, que nace este emprendimiento.